Tenemos entonces eh, un fragmento de una investigación que trata de eh, explicar cómo surgieron los grupos paramilitares aquí en los Montes de María, o cómo llegaron, ¿verdad? ¿Qué podemos decir con ese fragmento? En primer lugar, eh, comparar un poco con lo, el testimonio anterior, ¿verdad? En cuanto a la posición que, to, que tomó la familia eh, de los Méndez, acá en la región de los Montes de María con la familia Fadul allá en Cincelejo. ¿Qué diferencia encuentran ustedes ahora? De la posición o la decisión que tomó la familia de los Méndez aquí en los Montes de más exactamente en Córdoba, Tetón, y este, la que tomó eh, la familia Coy, eh, perdón, Fadul, a ver. Que la Fadul se fueron, en cambio, eh, los Méndez hicieron frente hacia el, frente hacia ellos o sea que no querían demostrarle miedo a ellos sino como que tratar enfrentar y hicieron alianzas verdad con los sí. con los sí. con los grupos eh, esa, esa, esa. Con, lo, con con otras familias para tratar de enfrentarse porque de pronto ellos estaban sufriendo la arremetida de los de los guerrilleros voy a con esa familia. Él siempre nos orientó mucho, él nos decía que trabajaba un proyecto de investigación y tenía un grupo de historia oral. Este, ese semillero de investigación él lo quiso ampliar y nos invitó a varios estudiantes del salón a que participáramos en él. Muchos de nosotros tuvimos la iniciativa y quisimos participar. Lo que nos llamó la atención eran las investigaciones que se realizaban. Por ejemplo, nosotros quisimos desarrollar una, in una investigación que el profe nos ayudó y le hicimos la investigación a mi abuelo quisimos reconstruir toda la historia de mi abuelo este, yo particularmente conocí muchas cosas que no conocía de mi abuelo desde, desde que él no terminó su vida escolar solamente hizo un grado de primaria y tanto conocimiento que tienen entonces esa investigación nos llegan a nosotros porque nos acercan a conocer nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro cómo hiciste bueno, nosotros primero el profe nos cualificó aquí, nos daba las clases, primero nos enseñó lo que era memoria histórica, historia oral, cómo reco recolectar esa información, trabajamos varios métodos para recolectar información como la encuesta, la entrevista. Nosotros primero planteamos este, las preguntas para realizar la entrevista a la persona que ya habíamos escogido. Bueno, fuimos a la casa de la persona y le avisamos que después un, día, un cierto día íbamos a ir a realizarle la entrevista, o sea, fuimos a avisarle. Como ya la persona que habíamos escogido era de confianza, se me hizo a mí mucho más fácil dialogar con él, porque siempre debe existir un vínculo con la persona que uno está entrevistando. Bueno, fuimos a su casa, recolectamos la información, hicimos varias entrevistas con el entrevistado y luego de eso la analizamos y recolectamos lo más relevante para después convertirlo en todo un informe y poder publicarlo. No, no es distinto. En realidad me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque es que yo trabajo de lunes, martes y miércoles con las familias en un encuentro grupal, donde reúno a todas las familias y, y dicto charlas, diálogo con ellos, compartimos conocimiento. Mientras que los jueves y los viernes yo salgo a las casas de esa usuaria en particular. Cada usuario vive en una zona diferente, yo me dirijo hacia su casa y en su casa establezco una comunicación. ¿De qué me sirvió lo que aprendí con el profe? Me sirvió de mucho porque yo en, en esa casa puedo identificar este, los problemas que están eh, viviendo la familia, cómo viven las familias, si yo me puedo profundizar con la familia a través del método que nos enseñó el profe, que fue más o menos la, la entrevista y cómo dialogar con esa familia. Este, más que todo, y lo primordial sería el conocimiento que adquirí, porque eso me ha ayudado a salir muy bien y salir adelante en esta vida. A establecer comunicaciones, a vínculos con, con demás personas. Y a nivel de, de, la, de la comunidad de, de esta zona, de San Juan, de, de los Montes de María, de esta región, ¿tú cómo valoras, ya independientemente de tu caso personal, cómo valoras ese proyecto? Si, su impacto acá, ¿qué le aporta? Bueno, este proyecto ha tenido cier... gran impacto, puesto que le permite a la comunidad conocer sus personajes, identificarlos y tener un cierto sentido de pertenencia hacia lo que tenemos aquí mismo en nuestro pueblo. Las personas se están dando cuenta de que la historia que tenemos es valiosa y que hay que conservarla, porque si dejamos morir esa historia, no vamos a tener identidad, no vamos a hacer nada. Y a nivel del país y de la coyuntura actual de, del posconflicto y todos estos temas, eh, tú, ¿cómo ves este proyecto de, de San Juan en el marco de este país? ¿Qué, qué podrías decir de eso? ¿Cómo me o sea, ¿Qué relación le ves al proyecto que ustedes hacen acá, en San Juan, y eh, en relación con el país, con la situación actual del país, del posconflicto, de la misma los acuerdos? ¿Qué relación le veo? Que muchas de las personas que nosotros localizamos, focalizamos para entrevistar, para construir una historia de vida o para hacer un proyecto con esa persona. La mayoría han sido víctimas del conflicto y la mayoría se sienten identificadas con este tema que actualmente estamos viendo que es post-conflicto. Es, es un hecho de que cada vez que vamos a entrevistar a una persona, esa persona nos va a hablar de que en su vida le pasó algo. De pronto él no se considera como víctima, pero nosotros sí lo consideramos así porque le mataron un familiar o, o porque... Es, sufrió un desplazamiento forzado entonces las personas también se sienten muy identificadas y tienen mucha relación lo que se vive en cada pueblo con, con lo que se vive a nivel general del país Como ya le venía diciendo, trabajar la memoria histórica es reconocerse uno mismo para poder reconocer a los demás este, yo siempre he tenido en cuenta el patrón de la identidad lo que nosotros somos lo que nosotros en un pasado fuimos a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, reconocerlo, para poder salir adelante, no siempre caer en los mismos errores. Bueno, impactos a nivel institucional, vamos a encontrar uno en lo que tiene que ver a nivel de investigación, la escuela tiene un componente de investigación y allí nosotros hacemos parte tenemos algo que se llama un semillero de investigación ese semillero de investigación hace parte de eh, componente investigativo entonces ahí tenemos un primer impacto otro es lo que tiene que ver con la apuesta del colegio por el tema de la memoria o sea la, la, esta escuela es un, una escuela que hace memoria eh, tenemos dos días de la memoria eh, a raíz de las desapariciones de, de los rectores entonces un día de la memoria es el 7 de abril que fue la desaparición de la profesora Jura Álvarez que se conecta con el 9 de abril que es el día de la memoria a nivel nacional y otro día de la memoria lo tuvimos ayer que es la desaparición del profesor Atilio Vázquez Suárez entonces hacemos unos actos de memoria entonces eh, allí eso tiene un impacto a nivel institucional este, algunos compañeros del área de castellano están haciendo prácticas de memoria con narrativas eh, entonces de alguna manera el tema de memoria ya ha ido calando poco a poco en el currículo también tenemos un impacto aunque yo siento que un poco menor pero por ejemplo hay un reconocimiento del archivo de historia oral Muchas personas del municipio vienen aquí hasta la escuela a prestar investigaciones, a hacer consultas sobre lo que está allí, a este, eh, indagar sobre algunos elementos que ellos puedan encontrar. Entonces ese es un, ese es un impacto a nivel municipal. Eh, llegan a otras instituciones que le preguntan dónde hay aquí de pronto un archivo de memoria, un archivo eh, un, a manera de manera de un museo de la memoria. Y por lo menos aquí ya tenemos esta idea. Este, hay la posibilidad de vincularnos con la alcaldía, con un proyecto. La alcaldía tiene una propuesta de memoria para las víctimas. Entonces ahí estamos haciendo los contactos para ver cómo nos metemos en esta idea. Eh, proyectarnos hacia la comunidad a través de esta propuesta. Que nosotros tenemos un reconocimiento del ministerio como una escuela eh, educadora para la paz. Este, el año pasado el Ministerio me invitó para que hiciera una clase de memoria histórica en el foro. Entonces el Ministerio tiene todo un recorrido de este proceso. Este, hemos participado en el proyecto de educación en sí de derechos humanos también del Ministerio de Educación, eh, partiendo de este, de este modelo que tenemos de de escuela que forma en Memoria y Educación para la Paz. El Centro Nacional de Memoria Histórica este, tiene dos trabajos con nosotros. Uno pedagógico, en el que está tratando de poner en práctica una propuesta que ellos sacaron sobre eh, cómo los informes de la memoria se pueden llevar al aula a través de una caja de herramientas que se llama este, Un viaje por la memoria liderada por la doctora María Emma Wills, que es, ella ha venido trabajando, nos ha capacitado. Este, vamos a tener un intercambio con docentes del Salado, vamos a ir a Salado, ellos han venido allá acá. Eh, ahora en agosto vamos a llegar al Salado, vamos a ir con el Centro de Memoria Salado. Este, y hay otro componente del centro que es el de archivo. De archivo. Eh, hace como 15 días estudiantes del ciclo complementario del programa de formación estuvieron en Ciselejo recibiendo capacitación para lo que tiene que ver con organización y sistematización del archivo de la memoria. Estamos en, precisamente en este trabajo porque queremos sistematizar ya la información que está allí. Entonces el centro de memoria está muy interesado en apoyarnos en este tema de sistematización, básicamente en el tema de, de archivos. Entonces eh, a nivel, digamos que en la nacional, eh, casi que internacional, hay una organización que se llama la GIZ, hey que es la que nos ha capacitado, este, tiene muchos contactos con nosotros. Nosotros hacemos parte de esa red de, de educadores para la paz de la GIZ. Hey y en el mes de octubre, eh, septiembre, tenemos un encuentro en Chinácota, en, en Santander, vamos a estar allá presentando los trabajos que estamos haciendo aquí de memoria, de, este, de mediación, de cultura de paz en, en ese municipio. Vamos a intercambiar allá uh -huh. eh, y estamos en eso, ya o sea, estamos vinculados también, vamos a eventos, vamos a foros relacionados con historia oral y con memoria. ¿Desde cuándo conoces ¿Y ¿Desde cuándo has estado en el proyecto con él? Desde octavo grado eh, empezamos con, a tratar clases con él. También empezamos eh, diferentes proyectos. Hasta este año hemos estado. Pero a nivel personal no he estado en este proyecto solamente, sino cuando tenía desde los 6, 5 años, he estado en proyectos también para los jóvenes y niños vulnerables de la violencia. ¿Qué tipo de proyectos puedes describir algunos? Eh, los proyectos que he estado han sido con mi tía. En Uno fue eh, Narrar para Vivir, que consistía en las mujeres. Yo era esa niña que estaba pendiente a lo que se realizaba, pero también era la encargada como de, cuando llegaba a alguien, dar mi punto de vista y hablar sobre lo que pensaba a esa corta edad sobre ese tema. Cuéntanos el último proyecto que ha participado sobre Memoria Oral con Ricardo. ¿En qué consiste? ¿Qué, ¿Qué les toca hacer a ustedes como estudiantes? Eh, nos ha puesto una serie de talleres basándose en ciertos libros en los cuales nos preguntaban sobre todo lo que ha sucedido en los Montes de María desde el momento en que empezó la violencia. También hemos trabajado más que todo con la experiencia, creo que hubo un año que hicimos hasta unas entrevista para personas que tuvieron problemas con la violencia e incluso fueron, tuvieron un familiar asesinado. ¿Y cómo recogen esa información? ¿Y luego qué hacen con esa información? ¿La publican? ¿Y ¿En qué terminan? Eh, esa información, más que todo, era como confidencial. Era escrita en un cuaderno, me acuerdo yo, en una libreta, y constaba como de 5 a 10 preguntas, porque tampoco podíamos llegar donde esa persona y decirle, ven, cuéntame lo que te sucede, porque hay algo que sí se llama y que tengo claro, es que cuando alguien está golpeada por el conflicto armado, uno no puede llegar donde esa persona y decirle, dime qué te sucedió, porque... Hay personas que tienen ese problema psicológico y les puede causar como, digamos, tristeza y entrar en shock nuevamente. Entonces llevábamos como que calmados, les decíamos que por favor si nos las podían conceder. Cuando la teníamos la información pasaba al profesor Edgardo y entre los grupos de trabajo y nuestro salón eh, los, lo contábamos y decíamos más que todo la experiencia vivida con esas entrevistas no solamente lo que nos escribían, sino lo que uno podía ver que sentía la persona. Porque a ver, encontramos casos en que una persona se sentía triste, incluso llegó al punto de querer llorar por lo que nos estaba narrando y uno quedaba como también en shock, porque a pesar de todo, que somos jóvenes, la mayoría que nació entre 1998 y 1999 a 2001, Creo que vivió también ese conflicto con algún familiar, y eso era impactante para nosotros. Ustedes trabajan sobre memoria oral. ¿Y ¿Cómo definirías su memoria? Memoria, yo digo que basándome en el contexto que de los Montes de María, para mí memoria es recordar no solamente el año que sucedió ese conflicto, ese, ese, esa masacre, sino también recordar todo el tiempo a aquella persona que por más que sea estuvo, eh, la asesinaron. Pero más que todo diría yo que es tener el valor, la valentía, la fuerza de contar lo que en realidad sucedió. Porque en los Montes de María ocurrió algo que para mí ha sido muy, no, no encuentro una palabra que lo, que lo determine, pero sí me ha llamado mucho la atención que es la cultura de silencio. Hay jóvenes, creo yo Y hay adultos que les da miedo todavía Contar lo que les sucedió Porque ellos creen todavía que les harán daño Y se mantienen en cultura de silencio ¿Todavía? He encontrado casos que, que les da miedo contar lo que les sucedió Y en mi familia, por ejemplo Yo, bueno, mi familia paterna Fue desplazada de los ...de Las Palmas Bolívar, un corregimiento de San Jacinto... ...y mi tía, hay cosas que yo no, ni siquiera sabía que había sucedido... ...porque apenas era una niña... ...y me enteré, fue este año a principio que mi papá vivía con miedo... ...porque era un palmero y él sentía miedo que, que lo mataran... ...y él se encerraba con mi mamá... ...y ellos sentían tanto miedo... ...entonces eso era como impactante para ellos... ...e incluso para la política mi tía... Ellos como que no se atrevía a volver al corregimiento por miedo, porque ellos, a ella la, la cogieron y la arrastraron por el pelo y ella vio como mataron un primo. Entonces no se atrevía a volver por recordar, por no querer saber que en ese lugar sucedieron las cosas. Entonces se mantienen en cultura de silencio. Mi mamá también se ha mantenido en cultura de silencio. Y es la hora y ella no cuenta lo que le sucedió. Saliéndose de San Juan y conocer, pensando en el país actual de, de la firma de, de, de los acuerdos y todo eso. ¿Qué piensas pensa, qué tú sobre, sobre la, la importancia de trabajar la memoria con en, en niños de escuelas, incluso en zonas donde no hay conflicto? Sobre todo donde hay conflicto, pero también donde no lo hay. Creo que trabajar memoria con los niños que no han vivido la violencia, sería que ellos adquirieran un conocimiento ya que ellos no conocen una realidad de un país que ha vivido en un conflicto desde hace millones, eh, perdón, de hace años, de hace años que, que vivieron y que se van adquiriendo ese conocimiento, pero no solamente que le digan a esos niños como un conocimiento textual, que, que lo adquieran, sino que con experiencia, porque uno adquiere el conocimiento es a través de la propia experiencia, y si un niño, por ejemplo, que tiene ocho años, le va a llamar la atención conocer una realidad de un, del país. Porque no solamente es decir esto sucedió en Colombia, sino no tener el, el como digamos, la fuerza y, ten, y tener esa curiosidad de saber lo que en realidad está aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te proyectas pues, laboral, profesionalmente? Pues mi sueño, yo creo que a nosotros, le nosotros somos los que nos inculcan, lo que tu papá y tu mamá, y si no está tu figura paterna, ni materna, tus abuelos, tus tíos. Y yo creo que mi mayor sueño siempre ha sido, con apoyo de mi tía y de mi mamá, siempre hemos tenido ese concepto de crear una fundación para jóvenes. Y no solamente jóvenes eh, que han tenido son vulnerables, sino jóvenes que en realidad tienen como digamos la capacidad y tienen las, la, las ganas de salir adelante. Son esas clases de jóvenes con los que tengo, tengo ganas de trabajar. E incluso he tenido como, no digamos la experiencia, pero sí he tenido las ganas de hacer diferentes proyectos en los cuales estén involucrados niños, y que esos proyectos no solamente queden en un papel, sino que se estén basando en una propia experiencia, de que ellos entiendan que si nosotros construimos, por ejemplo, un tema que está bastante, digamos, luchado en Colombia y es la paz, si nosotros construimos paz, la paz se logra. Una última cosa, ¿qué? ¿cómo valoras a tu profe, Edgardo? ¿También ha sido alguna de Hermes o solo de Edgardo? Sí, ¿De fundamentación, Edgardo? sí. Entonces, ya... Más allá del proyecto, o sea, a nivel personal, como profesor, eh, más allá del tema específico del proyecto, ¿qué, qué plus le ves al profe? ¿Qué tiene el profe que no tiene los demás? Pues, ¿qué tiene el profe que no tiene los demás? Pues yo digo que en la, eh, a nivel personal él nos ha servido como que a no tener miedo, a seguir luchando por lo que uno quiere y que por más que estemos en una etapa de conflicto o de posconflicto, siempre se va a lograr lo que uno quiere entonces él nos enseña como que si tú luchas lo logras y que no a no tener más cultura de silencio y que tenemos que tener memoria oral porque sin eso estamos en nada y no solamente de los jóvenes de los montes de maría sino a nivel digamos ya del país que todos los jóvenes entiendan y yo creo que más que todo es porque a mí me llama la atención también el lado social, entonces como eres también profesor de sociales tenemos como que esos encuentros de que me siento segura y puedo dar mi experiencia familiar y personal en sus clases y, um, y digamos hasta extra, extra clases. Mi nombre es Catherine Martínez de Oro, soy egresada de la Escuela Normal Montes de María, Normal Superior hoy, Estoy en el municipio, fui, terminé acá en los estudios en, en mi amada institución, de allí viajé, estudié en la universidad, me gradué, luego de ello pude estar nuevamente, cuando estaba fuera siempre tuve la posibilidad y decía en Montes de María en medio del conflicto yo voy es para allá. Eh, ...porque siento la responsabilidad con mi región, con mi municipio... ...y a pesar de que estaba por fuera, siempre estaba como al frente... ...de lo que estaba sucediendo en mi, en mi región y en mi municipio... Entonces de allá regreso, eh, soy fundadora de la red de Mujeres Narrar para Vivir... Eh, ...fui concejala del municipio de San Juan... ...en la actualidad eh, trabajé con el Centro Nacional de Memoria Histórica... ...y paralelo a eso estoy ahorita de vuelta nuevamente acá en mi región... En el municipio hago el acompañamiento de víctimas y asesoro también el municipio de Calamar en la actualidad. ¿Y qué relación tiene ese, todo ese mundo Uy, tan interesante bueno, que yo... tuyo con el proyecto de, de Edgardo? Mira, yo pienso que es fundamental eh, salir de la escuela normal superior te permite una formación en el humano. Siempre he dicho que nuestros maestros no nos prepararon solamente para los conocimientos de química, física, matemática... Eh, español, literatura, inglés, sino que nos formaron para la vida. Pienso que fuimos muy marcados en la época del conflicto. Eh, a mí me dio clase la maestra pura, que, que fue desaparecida en el momento. El profesor maestro Atilio Vázquez Suárez, también que fue desaparecido de, digamos, de la institución. Fueron docentes que nos ayudaron a formar, en esa época se fueron desplazados varios de los docentes que nos formaban a nosotros. Eh, cómo olvidar al maestro Alcides, por ejemplo, cómo olvidar aquí a, a, a mi querido profesor Edgardo, maestro de, mío en décimo y once, al Hermes Guardo. Yo creo que casi todos y, y ellos lograron como marcarnos. Creo que tenemos un corte social, un corte político, salimos con unos criterios definidos de esta institución educativa que te permite como que bueno, voy a, a, a donde estoy, pero, pero esa formación integral hace que seamos también críticos, más no criticones. Los críticos, pero que hagamos O sea, si yo voy a hablar de memoria histórica y tal Es porque tengo que estar ahí trabajando con la gente Si yo soy docente en mi área, que aquí hay muchos egresados Sé que muchos están con los procesos y gente comprometida Y el maestro Edgardo, pues con la trayectoria que tiene En el tema de memoria histórica En el tema de la recuperación de lo que sucedió acá Pero como una garantía no repetición Creo que ha hecho que, que María Camila hoy, por ejemplo Que es la nueva generación de mi casa sea también, le lo decía hoy yo me río porque yo a María Camila, también a Catherine, así, toda inquieta y trabajando y preguntando. Y créeme que ya en los temas de paz, por ejemplo, en Busca Memoria Histórica, que es el tema de reconciliación, qué pasó en San Juan. Yo creo que la Cátedra de la Paz tiene que apuntar a esa recuperación de memoria que nos permita a nosotros que esos hechos no se vuelvan a repetir. Eso creo que es lo que nos marca el derrotero realmente cuando tú sales de una institución como esta. Pienso que nosotros como egresados en los campos donde estamos, somos buenos, pero no solamente por los conocimientos, sino por la formación humana que ha llevado a que nosotros hoy, eh, yo sí puedo decir que yo soy lo que soy gracias a, mis, a los maestros que me formaron desde muy niña hasta lo que soy hoy. Y a nivel de, de país, el trabajo sobre memoria y cómo lo dimensionas tú a este momento? Bueno, mira, yo, yo creo en un, en un país en paz. Uh, mi concepción personal, uh, no soy santista ni uribista, pero siento que después de que Montes de María vivió todo lo que vivió y en medio del conflicto estuvimos nosotros acá, sea de la guerrilla con los paramilitares, que el ejército, que la infantería, que la policía, era una cosa, eh, digamos, neurálgica en, para las comunidades hay gente que se desplazó, hay gente que tuvo que quedarse confinada en nuestro territorio y yo siento que esa experiencia que vivimos nosotros, yo creo que ninguna parte de Colombia debería vivirla y si en este momento hay territorios que yo sé como Nariño, como digamos que estén abajo en todos los santanderes, en todas estas zonas del país que están viviendo esa violencia yo siempre cuando discuto con mi padre le digo papá, lo que pasa es que esa gente hoy en día está como nosotros estuvimos hace tiempo, entonces llegó el momento de darle la oportunidad la paz y si siempre hemos estado en décadas de guerra ¿por qué no la paz y yo pienso que la recuperación de memoria histórica que vaya en la recuperación de la verdad que, que sea yo siempre lo he dicho el perdón es algo individual verdad pero yo siento que cuando la gente conoce la verdad y, y tiene justicia, yo pienso que ese es el primer elemento que deberíamos tener en cuenta todos los colombianos para poder pensar por allá, ah, lejos una reconciliación, yo no sé, pero, pero sí em, empezar a dar los pasos de verdad y justicia para que esa reconciliación se logre. Y a nivel de, a nivel de, de, de familia, le estamos entrevistando en dos roles, ¿no? Un rol como... Claro. Como en el mundo de la política y, nah. y tu rol como madre de familia también, a nivel de desde madre de familia, ¿qué dirías tú sobre este de, tipo? de tía madre de familia, pues soy la tía. Sí. Bueno, yo pienso que el rol nuestro eh, desde las casas y desde la formación de familia, qué mejor ejemplo eh, que nosotros seamos para los que están a nuestro alrededor en la casa. Eh, yo siento que mi sobrina hoy, yo me siento, puedo decir, yo me siento orgullosa porque María Camila es una niña también que, que, que es crítica, que jalona, que por ejemplo hicieron un un, un foro por la paz y el tema de los jóvenes en cómo medían los jóvenes el tema del conflicto y la paz y ella estuvo ahí, fue ponente, jalona con sus compañeros los procesos, yo siento que en la casa esa es la formación que uno da uno, yo siento que soy también porque mi mamá, mis padres me formaron y en el ambiente en que los jóvenes van creciendo y se van formando son fundamentales entonces yo ya no le digo ay estos son los malos, yo no creo estos son los malos y estos son los buenos yo pienso que que tú lo que le permites a ellos es mira esto es lo que sucede esto es lo que no debería suceder y en este sentido de ideas que ella vaya tomando las decisiones que le correspondan pero que nosotros estemos allí ayudando a la formar entonces ella me pregunta tía mira hay una cosa de derechos humanos aquí tú que mira hice tal ensayo ve eh, tú cómo lo miras mira que el profesor edgardo nos mandó a buscar algo de eh, un testimonio de algo que pasó en el conflicto entonces son cosas que ya en el ambiente ve Mari, eh, yo conozco a estas personas están estando mujeres, allá están los campesinos, es esto porque es que nuestra, nuestra región también es eso, son nuestras mujeres, son nuestros campesinos, son nuestros niños, nosotros somos una región pujante, San Juan es un municipio pujante, yo siempre he dicho que somos mujeres con cañaña eso que llevamos en el corazón, que nos mueve que nos inspira, que nos impulsa y eso es lo que queremos con la familia hay que impulsar, hay que ayudar si tú te das cuenta las mujeres sobrevivientes que perdieron su familia, sus esposos tuvieron que asumir el rol de mamá y papá y criar los hijos que, que en medio de la guerra les tocó vivir, entonces eso hace que nuestros hogares también sean fundamentados en eso, en formación en el acompañamiento no en una educación represiva sino en una educación que te permita mirar los pros y los contras y al final tú ayudes a, a la chica o al chico que está a tu alrededor a tomar las mejores decisiones decisiones. Como tú te mueves en el ámbito complejo de la, de la política, acá, en ah, acá está, Dios eh, mío, ¿cómo, a... ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tener una postura como la, como la tuya, ah. bastante crítica, eh, con ese nivel de conciencia sobre, sobre, sobre el asunto y estar en un mundo donde la política se mueve de cómodo. ¿Algo puedes decir de eso? Sí, claro. Mira, yo hace muchos años por allá, un político muy reconocido de la zona y del municipio me decía que una sola golondrina no hace verano. Pero yo siento que eso de cambio empiezas por uno mismo. Um, en los sitios donde tú estás, así, eh, en la política tan compleja que está en la región, que está en nuestra zona... Eh, ...es entendible que necesitamos nuevos liderazgos políticos... ...y es lo que estamos viendo que, que hay que construir... ...y que se está construyendo, no podemos decir que, que todos son corruptos... ...y que todos los, eh, son los politiqueros y porque los costeños de por sí ...son los más corruptos, no, yo pienso que aquí también en la costa... ...habemos gente con ganas, con pujanza, hay gente honesta y trabajadora... ...que quiere lo mejor para sus comunidades, desafortunadamente... Eso se ve, la politiquería es en todos los escenarios. Tú vas a lo nacional y entonces tú puedes hablar, ¿no? Que el cupo de yo no sé qué, del senador tal, del senador cual, vamos bajando con los proyectos y llegan de cuál o de tal forma a la región, luego pasa a la gobernación y de allá a los municipios. Yo pienso que, que en ese sentido el tema es transformar lo que tenemos a nuestro alrededor. Si yo logro donde estoy hacer un proceso bien hecho desde lo político, acompañado con las comunidades y al lado de eso tener la capacidad de poder decir, mira, este es el límite nuestro entre lo político y, o lo politiquero y esto es el tema político, lo podemos lograr. Yo siento que, por ejemplo, ahorita yo estoy en la alcaldía y tengo mi posición en, en los procesos así como me ven y yo puedo decirle, mira alcalde, yo pienso que esto no va por aquí, esto va por aquí, y el alcalde, o sea, Benito dice, sí, vamos a hacerlo, y el tipo tiene las ganas de trabajar, y si tú te das cuenta, hoy en Montes de María, en la zona de Sodes, estos alcaldes, por ejemplo, sé que está San Juan, San Jacinto, el Carmen, está el, el de Zambrano, el de está Córdoba, está María la Baja, está el Guamo, ellos se han unido y han dicho, mire, vamos a presentar los proyectos en locap de forma mancomunada, que esos recursos bajen a cada uno de nuestros municipios. Entonces, si nosotros estamos viendo que esos alcaldes están trabajando en equipo y están jalonando para, la, para nuestra región, ¿qué más nosotros ayudar a jalonar y a construir ese desarrollo que, que tanto buscamos? que tantos queremos. Desafortunadamente, ahí es donde voy, la pobreza, digamos el conflicto hizo que se aunara más el tema de pobreza con tantas necesidades, cuando no hay una, no hay acueductos estables, cuando no solamente hay necesidades de hambre, de comida, de trabajo, entonces son cosas que se vienen acumulando en la historia, entonces cada uno tiene que aportar su granito de arena para ir mejorando esas condiciones de vida de la gente. Una última, una última pregunta y es, ¿no? la última uh -huh. cosita, y es, ¿por qué, ¿por qué formar en temas como memoria a los niños desde muy pequeños en la escuela uh -huh. colombiana? No, es o sea, no solo para San Juan. No solo para San Juan. Claro, pues yo, para mí es fundamental que los niños desde pequeños conozcan la memoria. Por ahí hay una frase muy cierta que todo el mundo repite en clase de chiquito que, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, ¿Cómo se ve eso en el aula? ¿Cómo se ve eso? Yo pienso que nuestros chicos sí tienen que saber desde muy pequeños a través de la cátedra por la paz, que está instaurada, por así decirlo, desde lo legal, el marco legal, y tiene que bajar a todas las escuelas. Yo pienso que esa cátedra por la paz desde allí es como la garantía de no repetición, pero desde la sociedad civil. Si nuestros niños y jóvenes conocen nuestra verdad, lo que sucede en Montes de María, los actores armados y logramos formarlos en el arte, la cultura, que aquí hay mucha gente muy buena y maravillosa, nuestras cantadoras de la tradición oral. Ahorita en San Juan, por ejemplo, Cristina Mendoza es una mujer que, que le llaman la juglar de los Montes de María. Entonces, esa, esa tradición oral, eso que va allí y eso que nos mueve desde la memoria histórica, ...ayudaría a formarnos de una manera distinta, unos seres humanos diferentes... ...conscientes de lo que nos pasó, pero también muy conscientes de lo que no nos debió pasar... ...pero más allá de eso, sabemos que para que un chico de estos empuñe un arma... ...después de lo que hemos vivido, yo diría que, que eso hay que enseñarlo desde la casa... ...desde muy pequeños y al lado de eso desde la institución educativa... ...que sea un trabajo mancomunado entre los docentes y los padres de familia, que nos ayuden a, a formar ese ser humano integral, que conozca su historia, pero que también sienta eso que llaman lo reparador, lo sanador, lo transformador, de que Montes de María no fue solo violencia y conflicto, sino que también somos otras cosas, cultura, arte, eh, política... Eh, un conjunto deportistas, ¿verdad? Y estos chicos tengan una opción distinta también en su formación. Porque lo más triste también es que un chico termine a 11 grados y ¿qué me estoy haciendo yo en mi veredo, en mi corregimiento? Entonces la necesidad de momento, los actores armados de la época, entonces eran sorpresa fácil. Pero si nosotros tenemos un chico que realmente estudie que sea un, un estudiante consciente de su realidad y que quiera transformarla, entonces sabemos que va a pensarlo al menos, miércoles, si hago esto, cojo esto, voy con un arma, lo pensarían dos y tres veces. Y aquí hay mucha gente, y sé, por que le mataron, que el vecino nos mataron, el vecino allá, primo, al hermano, al otro, al otro. O sea, cada uno de, de estos chicos ha sido tocado indiscutiblemente, si no por lo que le sucedió como en su casa, al menos a un vecino. Entonces, eso hace que nuestros jóvenes también sean distintos. Y si tú no le pones una formación a estos chicos, te das cuenta que los jóvenes hoy en día están más rebeldes, te das cuenta que el chico es más fácil de que tire piedra, te das cuenta que el chico es más fácil vaya a las drogas, porque todo eso que vivió... Si nosotros no hacemos eso que llaman resiliencia o logramos como realmente un acompañamiento psicosocial permanente, hace que hoy en día tú dices, bueno y estos pelos por qué son tirados de piedra, pero ¿dónde vienen? ¿dónde hacen? ¿cómo lo hacen? O sea, hay que pensar en el joven, que vivió él para que llegue a donde está.